Estamos de vuelta y muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. En el día de hoy tenemos una comunicadora joven, igual que nosotros, amiga nuestra, que vino a hacernos la compañía. Así que tengo el placer de presentarle a nuestra compañera Luciana Hensler. Hola, hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días para todas esas personas que se encargan de sintonizar Redi Television Canal 6. Para mí más que un placer poder estar aquí comunicando e interactuando con todos ustedes. Yo feliz de pertenecer a este diálogo matutino y entonar un diálogo matutino con cada uno de ustedes. Así mismo es. Y bueno, como ustedes saben que este programa se trata de contenido, vamos ahora a ver, Luciana, eh, unas declaraciones que dio el pasado fin de semana, el arquitecto Isaac Polanco, que es uno de los arquitectos encargados de la obra del Parque Lineal y Rito, que dicho sea de paso, esta obra ha causado muchas impresiones a favor y en contra, ya que mucha gente entiende de que no se está manejando con mucha transparencia. Vamos a escuchar lo que dijo el arquitecto Isaac Polanco. Bueno, es un conjunto de obras, como ustedes conocen, que se está haciendo. ...nosotros estamos tratando de coordinar, ¿verdad?... ...y de supervisar todo el proyecto en términos general... ...junto con don Luis... ...que es el director general del proyecto... Eh, ...y nosotros entendemos que vamos a buen paso, tú, eh. ...o sea, ya si usted ha pasado por ahí en los últimos dos días... ...comenzamos con el relleno de la vía de cuatro carriles... ...desde la calle 11 de San Miguel... ...digamos ya casi llegando... ...hasta la Peralta Michelle, ...estamos ya a la altura de la calle 13... ...un poco más adelante... Eh, y vamos avanzando, ya todo ese tramo tiene el, el pluvial terminado, la parte sanitaria está concluida, eh, ya lo que está en el proceso de relleno para luego seguir con el desarrollo de toda la avenida que va a enfermar con la Peralta Michel, o sea, los proyectos en su gran mayoría están ejecutados un 80, 90% y otros están en proceso de inicio porque como usted sabe es una obra que se va ensamblando una con otra, ¿verdad? Y que el inicio de una depende de la terminación de otra y por consiguiente estamos en ese proceso y lo vemos que estamos bastante avanzados, muy esperanzados. Bueno, la esperanza nuestra es que para el año que viene esté listo el proyecto completamente. Ya veremos... Sí, presumimos que es un año, vamos a ver si, si las condiciones lo permiten, tanto climáticas como, como entre otras cosas, que permita que el desarrollo sea lo más adecuado y ajustado a lo que sea ha previsto. En un momento hubo una queja por la construcción de los edificios para movilizarlos, ¿Y su opinión con relación a... ¿Una qué en qué sentido? Eh, con relación a, al proyecto habitacional que se construye en San Miguel, que muchos decían que no era el espacio adecuado. Bueno, yo en, en otras ocasiones he explicado que para poder colocar las edificaciones en los diferentes sitios, se ha elegido el entorno inmediato donde han sido movilizadas las personas. Esto así porque la gente genera una, un, digamos una conexión, ¿verdad?, entre donde vivía y el espacio que le, que le va a tocar vivir, y por eso hemos tratado de que sea lo más cercano posible. En el caso que usted se refiere, que es el caso de San Miguel, se tomaron todas las previsiones, hicieron todos los estudios correspondientes, tanto geotécnico como hidrográfico, para poder hacer la ubicación en ese lugar. Bueno, es un conjunto de... Bueno, ahí escuchamos las declaraciones, Luciana, del de arquitecto que está dirigiendo la obra. ¿Qué tú piensas? Porque mira, en los medios de comunicación en los últimos días, se ha hablado mucho de esta obra eh, y bueno, ¿qué te digo? El, el Tanto que se ha comentado, las impresiones que yo me he llevado con la gente que he conversado es que muchos de los municipios de La Vega no conocen exactamente la envergadura y la importancia de esta obra. Exactamente, en mi opinión, en lo personal. Yo diría que sí, que se está manejando con poca transparencia, ya que habían unos planos establecidos a la hora de aceptar ese proyecto. Y me parece un poquito injusto que los ciudadanos de manera, se pusieron muy contentos y decían, wow, la obra cumbre del gobierno de la República Dominicana, la obra cumbre de Danilo Medina. Pero, ¿qué sucede? La ubicación donde están esos apartamentos ha causado bastante disconformidad en la sociedad. Y me parece que tenemos que tener cuidado con nuestros legisladores. Y a la hora de elegir, porque antes de ese proyecto ser aprobado, existían planes, existían ya unas estadísticas de dónde tenían que estar ubicados estos apartamentos. Entonces, lo que yo pienso es de que, yo, por alguna razón, la obra arrancó, todo el mundo obvió esa parte, se hizo de la vistagora, y ahora que la gente está viendo el edificio como que se ha llevado la sorpresa. ¡Wow! Pero mira, los apartamentos lo están construyendo ahí. Es lo que te digo. Era una forma un poquito mal, mal pensada de las personas, porque ese es el, el punto que nosotros queremos poner en la palestra, en la sociedad. A, cuando nosotros nos apresuramos a tomar decisiones, todos nos sentíamos felices porque esa era la obra cumbre, que eso era lo mejor que venía para La Vega, que nunca se había hecho un proyecto de esta magnitud en la ciudad de La Vega, y ahora nos sentimos inconformes. Yo creo que esa inversión no se puede dejar perder. No, definitivamente Hay que usarlo que no. para sí. algo. Yo veo que es un poco egoísta que el presupuesto que salió de nuestros bolsillos de nosotros que somos los ciudadanos y trabajamos para que el país se eche para adelante que sea destruido no le veo la lógica incluso yo soy de lo que pienso de que si hay factores que impiden que se, la gente se mude en esos apartamentos hay que viabilizarlo hay que buscarle la manera aunque haya que invertir más dinero en la obra Exacto. para que ya esos apartamentos sean de utilidad, para que la gente pueda mudarse en esos apartamentos. Inclusive, Hugo, yo tenía el pensar que si las personas no quieren habitar esos apartamentos, ese, esa área se puede tomar para educar. Las personas que sí necesitan esa, esa educación y que la quieren, pero no tienen los recursos para hacerlo. Sería un modo de que nuestra sociedad pueda obtener más empleo, ya que estamos carecientes en esa área. Ahora, lo que sí hay que hacerle un llamado de atención, Luciana, es a las autoridades para que aprendan de esta experiencia y se manejen un poco más transparente porque esta obra puede hacerse en conjunto con toda la comunidad y la provincia y todos buscarle la vuelta para que sea viable y posible para que la gente se mude. Pero yo lo que creo es que hay cierto sectarismo en los sectores que están manejando dicha obra y al ello haberse segregado de muchos sectores que toman decisiones aquí en La Vega, pues por eso han encontrado tantas opiniones en contra. Porque muchas veces puede de que haya un buen plano detrás de todo esto, pero si todo el mundo lo desconoce, pues nadie sabe. Y cuando tú no conoces lo que va a pasar, pues tú te creas tu propia opinión. Y déjame decirte que los medios de comunicación sentimos que es una falacia las explicaciones que nos dan ellos a nosotros. Es una falacia porque sentimos que son absurdas algunos puntos que ellos ponen. Pero la verdad es que aunque se gaste más, como tú lo acabas de decir, hay que ponerle una solución para que esos problemas no sigan afectando. Y porque hay personas que dicen, bueno, salí de la pobreza, entonces voy a seguir en el mismo lugar. Así Tenemos que es. tener cuenta con nuestros legisladores y seguir viendo a quién elegimos. Porque aunque nunca uno va a estar conforme, aunque hagan su trabajo bien, siempre van a haber pro y en contra. Así es. Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero Luis Marte, quien es viceministro y quien es el representante del Ejecutivo en la provincia y el, la persona principalmente que haga de la obra, porque él también dio unas declaraciones. Vamos a escuchar. No. Nosotros estimamos que al proyecto completo le falta todavía un año. ¿Un año? Al proyecto completo. Hay que recordarle a la población que el, el proyecto de Jerezito son más de 40 obras y que una tiene que esperar la otra y eso ha hecho que, que la gente crea que está retrasado pero no está retrasado porque hay obras que dependen de, de que hacer una primero y otra después. Pero ya lo que es el puente y la avenida... El puente esperamos que esté listo, el nuevo que empezamos, en la Pedro Rivera, esté listo en alrededor de cinco meses. Cinco meses Lo que pasa es que también el proyecto de Rito es un proyecto muy complejo porque cuando se hizo el diseño se planteó desalojar o remover 180 familias y ya estamos por alrededor de 700 familias. No, habrá, ...no hay problemas con esa persona... ...que está siendo movilizada en los últimos días... ...ha habido quejas... ...con relación a, a, a la ubicación de ellos. ...bueno es que... ...un proyecto tan complejo como este... ...y de la, el de la envergadura... ...del tamaño de este proyecto... ...poca cosa ustedes oyen... ...porque es que... Eh, ...la gente se acostumbra... ...a su hábitat y es un poco traumático... ...cuando se quieren trasladar de un lado a otro... ...pero nosotros le estamos dando la oportunidad de que la gente que removemos ellos mismos busquen su vivienda y nosotros nos encargamos de hacerle el pago. Y ellos buscan la vivienda donde ellos se donde ellos se sientan bien. Bueno, el señor Luis Marte dijo que en un año la obra estará lista. Aproximadamente, que parte de las dificultades que han encontrado es que planificaban pues movilizar una parte de residentes del área y eso se ha triplicado, porque él dijo que al principio eran 200 y van por 800. O sea, que es probable que esas hayan sido parte de las razones de los retrasos que ha tenido esta obra. Y decir que es una obra bastante ardua. Eh, el tiempo de esa ya es en un año. Esperemos que sea así, que no sean simplemente promesas. Y que siga para adelante, pero que le busquen la solución a esas familias que no quieren vivir cerca del río. El presidente Danilo Medina tiene que asegurarse que si no es un año, en este cuatrenio eso se termine. Porque si el presidente Danilo Medina sale del gobierno, probablemente se descuide esa obra. Tú sabes cómo funcionan los gobiernos sí, en este país. exacto. Es cuestión de, de política. Así es. Y tú que mencionabas que no confía en nuestros legisladores. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Aridio, que él tampoco confía en las autoridades de medio ambiente. Vamos a escuchar esto, que es medio extraño lo que dice. Interesante. Veamos. Sí. Mira, esto es un asunto viejo, lo de la extracción de material y, el corte, y el, corte de, el corte de maderas. Aquí se está tratando maderas preciosas en La Vega. Hay un sitio que le llaman palmarito, después de Guarey. Ahí se produce el ébano verde. Ese ébano lo, lo están sacrificando y es una especie en extinción. Pero, de todos modos, yo tengo fe... ...en el ministro de Medio Ambiente... ...el doctor Francisco Domínguez Rito, ...de que algo hará para contrarrestar e estas acciones... ...el crimen del hombre... ...se pone de manifiesto en todo momento... ...en la autoridad local, yo no confío... ...pero sí confío en la autoridad nacional de Medio Ambiente... ...porque es que no tienen capacidad para trabajar en esa área... Es que para poder hacer una labor, una labor efectiva en medio ambiente, tiene que ser una persona que, que conozca los asuntos medioambientales. ¿Quién eh, desconoce lo que.? No, él no sabe. Él, él, él es un buen abogado, un buen profesional del derecho, pero él sabe que no sabe. Él sabe que no sabe de asuntos medioambientales. Mira. Bueno, el diputado Arillo dice que no confía en la capacidad de trabajo de las autoridades de medio ambiente locales. Dice que sí confía en el, en el ministro de medio ambiente, el licenciado Francisco Domínguez Brito, pero no en las autoridades locales. ¿Qué tú sientes de, con, sobre el medio ambiente? Porque es un tema muy espinoso, especialmente aquí claro. en La Vega. Es un tema que genera controversia porque ellos son el Ministerio de Medio Ambiente. Mas, sin embargo, ellos otorgan permisos para la tala de árboles y para que extraigan arena de los ríos. La verdad es que no hay mucho que decir, porque por más que uno diga, quizás el mensaje no llega. Da pena que nuestro medio ambiente es aquel que nos facilita los recursos, que son renovables y no renovables. Pero a pesar de que ellos sean renovables, lo que, lo que no es renovable es la calidad de nuestros recursos. Y si no cuidamos nuestro medio ambiente, lamentablemente nuestros recursos van a perder calidad. No es el simple hecho de que yo tenga un vaso de agua, es el hecho de que ese vaso de agua tenga toda la calidad para el consumo humano. Y si nosotros somos los que dañamos nuestros recursos naturales, nuestros ríos, nosotros somos los que impedimos que ese aire sea puro, pues nosotros somos los que nos vamos a joder porque el otro se lucre. Y me excusan el término. Ahora, yo pienso, Luciana, de que el simple hecho es una irresponsabilidad de medio ambiente grande. de tener aquí también, por ejemplo, tres guardias. En una provincia tan grande donde, donde se conoce por la explotación de los recursos de medio ambiente, porque aquí tenemos la tala de árboles, aquí tenemos explotación de minas, extracción de materiales de los ríos. Entonces, óyeme, con esos tres guardias que tal vez ni siquiera han comido, no están bien entrenados. ¿Tú viste las imágenes los otros días de un guardia que lo montaron en un camión? Sí. Y se lo iban a llevar. Increíble. <risa> Entonces, yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente, si no es parte del negocio, porque yo digo, bueno, yo te voy a dar beneficio de la duda. Si tú no eres parte de este negocio de, de tala de árboles de explotación de minas, de extracción de materiales, pues demuéstramelo dotando de más recursos a las autoridades locales y de un personal más capacitado o, de, o con mayor conocimiento del área. ¿Y sabes qué es lo que pasa con la población? Porque en sí, nosotros como población somos más y debemos de defender lo nuestro. Lo que pasa con nuestra población es que hemos adaptado una indiosingracia que es un poco patriótica. Eso Porque es antes luchábamos por lo que queríamos y hay pueblos que sí luchan por lo que sí, quieren, sí. aún, pero... Su voz es poca porque no se unen todos. Y si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, quizás las cosas cambien. ¿no? Sí, la gente ya está desentendida de todo. Nada le importa. La gente, si no le afecta sus intereses personales, no le interesa. Pero lo que no saben es que lo que te afecta a ti hoy, mañana me va a afectar a mí. Porque es una Exacto. cadena. El medio ambiente nos afecta a todos. A todos. Aunque no nos afecte directamente en el día de hoy, pero nos va afectando con la poca lluvia, afecta a la agricultura, el calor, el daño amb ambiental, etcétera O sea que todo eso eh, a corto, a largo y a mediano plazo nos afecta a todos. Y déjame decirte que por eso el medio ambiente es un recurso, un patrimonio social para que todas las personas sean partícipes de lo que es un medio ambiente. No se trata de que fulanito tiene dinero y que por eso usted va a sacar un camión de arena, no se trata de eso, porque el río pertenece tanto a usted como pertenece a mí. Por ende, yo tengo el derecho de defender los patrimonios sociales que hay en nuestro país, y mal de nosotros, que es tan rico, tan rico y tan es bello. La verdad que tenemos un, unos paisajes bastante hermosos y que lo estamos dejando dañarse. Así es. Vámonos a una breve pausa, Luciana, y cuando regresemos vamos a ver de que Facebook anunció en el día de ayer que alcanzó los 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Qué wow. interesante. Vámonos a una breve pausa, no se vayan, cuando retornemos continuamos con este contenido. Bueno, pues seguimos aquí con ustedes, mi compañera y yo, Luciana Hensler, y ahora vamos a ver eh, Facebook, que alcanzó unas cifras récords en las redes sociales de mil millones de usuarios en todo el mundo. Vamos a ver estas imágenes de Facebook. En su propio perfil este martes, Mark Zuckerberg compartió la gran noticia para quienes son parte de Facebook. La red social ya cuenta con 2 mil millones de usuarios mensuales alrededor del globo. El máximo responsable de Facebook manifestó estar complacido de participar en la red social, además de felicitar a algunos usuarios en diversos comentarios de la publicación. Según cifras de los ejecutivos, cerca de 800 millones de personas le dan al botón Me Gusta en Facebook cada día. Y para celebrar el día, Facebook ha preparado un video personalizado desde este martes podrán disfrutar los usuarios. En los últimos resultados financieros conocidos hasta la fecha correspondientes al primer trimestre del 2017, Facebook declaró un beneficio neto de 3.064 millones de dólares, un 76% más que el mismo periodo del año pasado. Mientras se sigue con un importante negocio publicitario, Facebook está trabajando para mejorar la plataforma y evitar la polémica difusión de videos violentos o noticias falsas. Bueno, eh, Luciana, la lectura que yo le doy al crecimiento que ha tenido esta plataforma social, Facebook, que no la ha tenido ninguna o, ningún otro medio convencional, es que el mundo se está moviendo a lo tecnológico y hay que moverse hacia esa dirección. Es, es increíble, Hugo, la cantidad de, de suscriptores que tiene Facebook, eh, tomando en cuenta cuando Facebook quería comprar lo que era Instagram, y ellos hicieron su propio estado. Me imagino que desde esta partida Facebook sigue hasta la cúspide. F Mira, Facebook ha, básicamente ha implementado en su plataforma lo mejor de cada plataforma de redes sociales. Exacto. Lo mejor de Instagram. Es casi similar a Twitter porque tú puedes poner tu estado. Incluso tienes la capacidad de más caracteres. Entonces mil millones de, de usuarios es, casi, es prácticamente una tercera parte de la población del mundo. Claro, solamente le faltan la, las figuritas de Snapchat y ya los <ríe> tenemos todo en Facebook. Bueno, como medio publicitario, yo creo que es una herramienta bastante amplia y bastante grande. Eh, así que yo exhorto a todos los que nos están mirando en el día de hoy, de que pues empiecen a darle el uso eficiente a las redes sociales, porque especialmente la juventud como nosotros, pues le da un mal uso a las redes sociales, obviando de lo que hace, pues se queda ahí plasmado para siempre. Como tú eres nuestra invitada especial, yo quiero que tú pidas el programa en el día de hoy. Claro que sí, invitar a todos, hablando del tema de las redes sociales, a que sigan el Facebook de Diálogo Matutino y le den like a esa página. También a que me sigan a mí, Luciana Gensler en todas mis redes sociales. Usted manténgase con la programación de y Television y la cita es mañana a las 6 de la tarde. Bye, bye. Bye, bye.